Si la propuesta del Gobierno es hacer de la necesidad virtud y decir aquello de que gracias a la caída de la natalidad podemos aumentar el gasto educativo por alumno para acercarnos a los países del norte de Europa, como dijo Pedro Sánchez y como dice la Estrategia España 2050, señoría, yo le digo con absoluta claridad que no quiero ser nórdico, que prefiero ser mediterráneo, que no quiero vivir bajo ningún concepto en un país en el que haya personas con ganas de formar una familia y de contribuir al desarrollo colectivo que no puedan hacerlo. Que no quiero vivir en un país en el que la izquierda le regale a los sectores más conservadores la protección de una de las pocas instituciones sociales que ha logrado sobrevivir a la dictadura del mercado. Que quiero vivir en una sociedad vertebrada en la que el poder y la riqueza estén repartidos, en las que las personas tengan nombres y apellidos y no seamos meros algoritmos en la base de datos de alguna multinacional tecnológica a la que el Gobierno más progresista de la historia le regale los impuestos. Cuando el Gobierno Zapatero decidió salvar a los bancos en lugar de a las personas o cuando el Partido Popular y el Partido Socialista decidieron pactar con agosticidad aquella reforma constitucional para privilegiar el pago de la deuda externa frente al pago de escuelas y hospitales, fueron precisamente las familias quienes permitieron mantenerse a flote a los eslabones más vulnerables de nuestra sociedad. Señor ministro, es muy importante no confundir modernidad con precariedad. Modernidad es pagar 1.500 euros por un piso de 30 metros en el centro de Madrid. Sostenibilidad es que los jóvenes tengan que jugarse la vida repartiendo comida a domicilio en una bicicleta. Descarbonización es que Rocío Monasterio tenga un coche eléctrico, mientras un trabajador medio necesita dos años de sueldo íntegros para adquirir uno. Progreso... Es hablar de las lenguas en las que se puede ver la casa de papel, pero no sobre el oligopolio de los medios de comunicación. Tenemos que esperar tres años y medio para derogar la reforma laboral de Rajoy en pos del diálogo social. Pero no hay diálogo posible que evite el cierre inmediato de la Nissan o la represión sobre los trabajadores del metal. Señoría, termino ya. Le hablo de prioridades para garantizar la justicia social frente a la crisis, o si usted lo prefiere, para garantizar la resiliencia del Gobierno ante los retos del futuro. Gracias.